Que confundo lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me dan Que tú buscas a alguien que sea fiel Y yo no soy de un solo hombre Te comprendo, pues no eres el primero que se va Hace tiempo soy amiga de la soledad Mil hombres me han querido cambiar Nunca lo van a lograr Me dicen la coyota Porque nadie me ha tomado Me duermo entre las flores Cuando me siento cansada Y si alguien me persigue Para tenerme encerrada Cuando viene a buscarme Ya me fui para otro lado Me dicen la coyota Porque vivo solitaria Cantándole a la luna Y a un amor de vez en cuando Me dicen la coyota que viven los escenarios Y aunque me vean sonriente de dolor Estoy aviando Ay, chiquitito Y para qué le busca amigo Si soy más fácil Que la tabla del dos canta Cántale bonito a Lili, sí señor que... Te comprendo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 Bollota. Que viven los escenarios, y aunque me vean sonriente de dolor, estoy abierto.